Una, una charla hasta ahora, pero pff, mortal, ¿eh? Pero no pasa nada, porque vamos a tener a alguien bastante de cañera que nos va a despertar de, del sueñecito este de comer que va a haber estado de comer os lo, os lo dijimos, ¿eh? Lo hemos dicho desde el principio. Así que nada eh, os pido un fuerte aplauso para Rosario <risa> Hola, ¿qué tal? Bien, ¿no? ¿Todo el mundo se ha tomado ya su café? Porque aquí hay que estar despierto. Bueno, pues esta es mi charla. Eh, se supone que todo el mundo aquí está interesado, ya sea hecho su propio WordPress o lo va a hacer pronto. Y lo siguiente que tenéis que hacer es un embudo o funnel que convierta las visitas a ese sitio web en cliente. Esta soy yo. Eh, empecé con el diseño gráfico y el diseño gráfico me llevó al diseño web y luego el soporte y después, ya lo último, la consultoría de marketing, que es lo que yo he notado, que es lo que mezcla y une todas las cosas que me gustan. Eh, podéis encontrarme en las redes sociales, Linkedin, o bueno, yo tengo casi todas, y mi sitio web. Y esto, bueno, me gusta ponerlo porque eh, lo he visto en otras presentaciones y me parece interesante. Aviso a navegante. Cada proyecto es un mundo. Y cada sitio web, pues, también. Cada individuo es responsable de sus propias decisiones. Voy a daros una serie de consejos, pero cada uno eh, toma la decisión de seguirlo o no, en función de lo que su proyecto necesite. Bueno, pues, como estaba diciendo, cada día se lanzan un montón de sitios web. Y la gran mayoría, pues, no saben qué hacer con las visitas que se producen en ese sitio web, si es que se producen visitas, porque esa es otra charla para atraer visitas. Entonces, normalmente, ¿qué pasa? Pues que se piensa que ya ha creado el sitio web, que está toda la información clarito y lo único que tiene que ser esperar a que llamen o que se produzcan las compras a los visitantes. Pero pasa el tiempo y no llegan esas compras ni llegan esas visitas. ¿Qué he querido hacer con esta charla? Pues, mmm, ya lleváis muchas charlas, ya lleváis muchos talleres a lo largo de todo el día de hoy y todavía quedan muchas interesantes y es complicado retener mucha información. Ya estáis un poco llenos, ¿no? Pero me voy a ir feliz si por lo menos os quedáis. Planifica. Lo importante que tiene planificar en vuestra eh, vida empresarial y en vuestra vida en general. Pero planificar es muy importante porque si no, no se cumplen ni los objetivos ni puedes trazar un camino para conseguirlo. Eh, para que un negocio funcione, sea del tipo que sea, mm, servicio, porque soy freelance, okay, o sea, por supuesto, un e-commerce, vender, ¿qué necesita? Cliente y de forma recurrente. No esporádico, sino, sino no existe negocio que valga. Por eso, tienes que aprovechar cada oportunidad, de cada visita que entre en tu web, convertirlo en cliente. Cuando acabas de conocer a alguien la primera vez, eh, es muy importante la primera impresión. El aspecto también, cómo habla, cómo se desenvuelve. Pero no decides inmediatamente que me quiero casar con esa persona que acabas de conocer. Eso ni siquiera en las películas de Disney. Para saber si alguien te cae bien o no, pues tienes que interactuar un poquito con esa persona. Como tenéis que, o, o por casualidad provoca esos encuentros, o bien los provocas intencionadamente. Por eso, pues en tu negocio digital ocurre que con, lo mismo que con una persona que acabas de conocer. Tienes que intentar que te conozca, que conozca tu marca, que conozca tu empresa, para que se genere esa relación de confianza y se genere la venta. Hoy te voy a hablar de cómo puedes crear ese embudo o funnel, que se hace en inglés, de venta. Mínimo viable. Os voy a enseñar lo mínimo mínimo imprescindible que debe tener cualquier sitio web que se lance. ¿Qué es un embudo? Es un sistema sencillo que propicia que los visitantes a tu web te dejen sus datos. Como puede ser el email, lo mínimo, pero luego también puedes preguntarle más cosas. ¿Cuál es el sector a que se dedica? Eso ya es cuestión de cada caso. Eh, y te dejan sus datos a cambio de qué? De, puede ser de algo gratis o bien porque eh, proporciona conocimiento. Eh. Ah, vale. <risas> Perdona, que tengo aquí yo muy flamenca con la argolla. <risas> ¿Ahora? Espérate, espérate. Un momento. Vale. Aquí está. Dale, gracias. Nada, pss, borrón y cuenta nueva, no pasa nada. Bueno, pues como iba diciendo, el embudo es un sistema muy sencillo y lo único que queremos es conseguir datos de esos visitantes. ¿Se escucha bien? ¿También? Madre mía, la ropa no, ¿no? Ah, menos mal, menos mal, ya se está poniendo eso. A ver muy bien Toma, Otro. <risa> y bueno que hay que darle algo a cambio de esos es datos que nos interesa hay que darle lo que estaba comentando ¿no? De, de bien darle algo gratis o bien porque conseguí un descuento a cambio de darle ese email en fin estamos ya acostumbrados todos a de suscribirnos en muchos sitios en la primera vez bueno una vez que el visitante eh, deja ese email se convierte en potencial cliente eso es lo que se suele decir un Puedes comenzar a, com a comunicarte de forma regular, a través del email, ¿no? es la, la forma más fácil. ¿Y, ¿Y qué estás haciendo? Fomentando los impactos, fomentando las relaciones que puedes tener con esa persona y las oportunidades de demostrarle que puedes ayudarle en mucho sentido. Eh, el objetivo de este embudo mínimo viable tiene que ser vender, vender un producto o servicio asequible para que luego, más adelante, venderle un producto que ya tenga un valor más, más importante. ¿no? Lo, mínimo, lo mínimo que tiene que hacer tener pocos pasos, que sean muy básicos, no tenga que ir mm, perdiéndose en la web, sino que sea algo muy sencillo, muy intuitivo llegar hacia ahí. Económico, porque vamos a invertir en una herramienta para crear embudos cuando empieza a hacer lo más económico posible. Y fácil de poner en marcha. Mm, los elementos que necesita este embudo. Crear el formulario de en tu sitio web, en Wordpress, que estamos haciendo eso, para recoger los datos. Eso sería lo primero, un formulario, que muchos sitios todavía no lo tienen. Y a través de ese formulario pues se puede descargar el link no Lo siguiente, conecta este formulario con tu herramienta de email marketing. Por supuesto, tenéis que tener la, la conexión y yo ahora mismo, y activar el doble opt-in Eso ya se me cae, se me cae. Mm. No sé qué le pasa. Hoy no está los 20 tecnológicos. No sé, a ver cuánto tiempo dura. <risas> bueno, eh, seguramente conoceréis alguna, pero yo a mí las que más me gusta y ahora mismo estoy muy fan de Light, porque es muy económica, la, la, la, ahora mismo lo que ofrece por ese precio, pero bueno, podéis utilizarla cualquiera. MailChimp, AptiCampaign, campaign es la más, también más popular, Cuida mucho el email de bienvenida, porque es el primer email que recibe esa persona que se suscribe y el que tiene la tasa de apertura más amplia. Entonces ahí explica quién eres, explica qué es lo que vas a recibir con esa boletines que le vas a enviar habitualmente y, y te va conociendo, ¿no? automatiza el envío de una secuencia de email, que puede ser entre 5 y 15. ¿Qué significa eso? Pues que a través de la herramienta de email marketing puedes crear esos emails, que lo puedes poner eh, tanto el texto como el día que quieres que se envíe, al día siguiente, a los dos días de haberse suscrito, y le vas comunicando el mensaje y le vas creando a través de ese copy, le vas mm, llevando, contándole cuáles son testimonios, por ejemplo, casos de éxito, para qué le puede servir el objeto o el servicio que le quieres vender esa es la forma de crear ese embudo, esa es la forma de que entres muchas visitas y a través de tus emails vaya convirtiéndose en clientes y luego todo este formulario eh, que puede ser también con una imagen, puede estar que esté en una en página de captación, una squeeze page, que suele decir esta página de captación eh, para no tener distracciones no tiene ni, ni menú ni footer ni pie de página simplemente es el formulario Simple, el texto, el título atractivo y una imagen que puede estar en un mockup, por ejemplo, que si es un descargable, puede estar, por ejemplo, en una imagen en una tablet, que se vea la HLX o el ebook que quieres descargar, ¿no? Eso sería lo mínimo mínimo que necesitas. Se me cae, ¿verdad? Venga, vale. Bueno, pues después de crear tu primer embudo, notarás que tienes que testear los resultados. Ver, la, ve, ajá, ver cuántas personas. Bueno, ya lo notarás, porque empezarán a llegarte avisos de gente que se está suscribiendo. Podrás ver en la herramienta quién abre, quién no abre, cuántas veces abren. Si le das a los enlaces, las llamadas a la acción que has metido en esos emails. Y ya empezarán tras del gusanillo de querer programar más embudos, no que conformarte solo con uno. Yo me conformo hoy con que crees uno, planifique y crees uno, pero después tienes que crear muchos más tipos de embudos, no solo el básico que te estoy hablando de, de conseguir suscriptores. Eh, y además te digo que si, eh, no solo quedarte con esos email automatizados que has hecho al principio, empezar a tener una regularidad en los envíos, en la newsletter, y enviar, por ejemplo, cada uno empieza, últimamente se lleva a enviarlo cada día, pero eso ya me parece demasiado nivel. Si tú no estás acostumbrado a escribir, con que lo envíe una vez cada 15 días, pero que sea regular cada 15 días, que sepa la persona que va a recibir un mensaje tuyo. Y le vas acostumbrando, te vas conociendo y vas generando esas oportunidades. Y ya sabes, planifica, que es lo que quiero que un poco con esta charla os quedéis claro. ¿no? Que tenéis que empezar a planificar qué quiere que ocurran cosas. Pues tienes que empezar a planificar cómo hacer el camino para que ocurran. A ver. Y esto es un poco el lema. Ningún sitio web sin embudo. No sé si habéis escuchado lo de ningún niño sin juguete, pues igual. No puede haber ya ningún sitio web que no tenga embudo. Y bueno, ya está. Es muy breve y espero que os haya gustado. <risa> ¿Hay alguna pregunta? Si alguien quiere preguntar, pues adelante. Muy interesante la charla, gracias. Uh -huh. gracias. Y te quería preguntar, eh, ¿dónde está el equilibrio? Porque has estado comentando en, en enviar emails a los usuarios. ¿Dónde está el equilibrio mmm, que podemos encontrar entre hacerle spam y caer en que ese posible mmm, cliente o usuario que vamos a tener nos no diga que se desuscribe y lo perdemos completamente uh -huh. y realmente atraer su atención? con una dosis adecuada de, de envío de, de mailing? La respuesta es que no hay un número mágico, que todo el mundo le sirva. Tu propio caso tienes que experimentar y probar. Tú verás que primero también tienes que sentirte cómodo a la hora de escribir esos emails. mails Si para ti supone una carga, mucho trabajo escribirlo todos los días, por pues supuesto no vas a tener esa frecuencia. Pero tú notarás la respuesta de si empiezan a suscribirse mucha gente, no hay que asustarte tampoco, porque es lógico que es un ciclo, entran nuevos suscriptores y algunos se van quitando porque no les interesa lo que estás comentando. ¿no? Entonces, yo no le tengo miedo a experimentar y te aconsejo que experimente tu propio proyecto. Empiezas a tener una frecuencia porque te sientes cómodo cada semana enviando y notarás cómo tienes respuesta, porque siempre aconsejo llamada a la acción en cada email dentro del email o bien en el, la postdata una llamada a la acción que puede hacer una pregunta que hagas para que tengas respuesta entonces qué mejor que probar con las personas a las que te estás dirigiendo y ellos mismos te van a decir si le interesa tu contenido o no entonces un poco testear tu propio negocio tu propia información que estás enviando y tú mismo vas a sacar la clave de lo que la regularidad que tienes que seguir muchas gracias a ti <ríe> bien alguno más ah. Hola, en Hola. primer lugar, darte las gracias, me ha encantado la, la ponencia. Te está escuchando desde allí porque estaba sin batería, pero me he levantado a preguntar. <risa> eh, qué bien. A ver, vamos a ver, yo quería hacerte una pregunta. El tema del embudo, estoy totalmente de acuerdo contigo, que es un tema que es muy necesario, <risa> pero yo siempre le he tenido un poquito de miedo al tema de... ¿Cuánto tiempo crees que debe de pasar, por ejemplo, un usuario en una web para que le salga el pop-up invitándole a... ¿Consideras que más o menos debes? Me encanta que me hayáis hecho esa pregunta. Gracias. <risa> porque se me ha olvidado decir lo del pop-up. <coughs> y Gracias. aunque muchas personas digan, oh, es que no me gusta, es muy intrusivo, tampoco, hay incluso algunos que son una página entera, se pone. El pop-up se ha demostrado que convierte. Convierte más porque mmm, hay veces que la gente no ha visto el formulario al final o no ha, no ha ido a la página y el que salte convierte más. Pero es igual que le he comentado al otro compañero, también depende de cada negocio. Pero yo considero que al cabo del 3 segundos, 4, puede salir, incluso para que sea menos intrusivo, que aparezca, por ejemplo, aquí a la derecha. Aunque ya en el móvil, que, que la mayoría de las veces vemos en el móvil, es distinto, ¿no? Que ya he la pantalla. Pero que si aconsejo que se utilice pop-up, aconsejo. Es cuestión de cada uno cómo lo utilice, porque es verdad que se convierte <coughs> mucho más utilizándolo. Entonces, mmm, ya te digo, puedes probar, puede incluso hay personas que lo utilizan, cuando van a cerrar la página, el movimiento este del clip, es cuando aparece el pop-up, por ejemplo, se puede regularizar mucho el momento de cuando salga, ¿no? la automatización esa. Pues muchísimas gracias ah, a ti, por supuesto. ¿Alguna más? Aquí. Sí. Que eh, Con respecto a la pregunta que ha hecho ella antes, ¿cuál es el índice de conversión eh, con respecto al banner, si pones un banner. Sí, te refieres al Popa, por ejemplo, o, sea, o un, eh, Claro, es tú puedes identificar cada elemento que tenga en tu sitio web, tú puedes saber eh, de dónde te viene el suscriptor, o sea, lo puedes identificar cuando lo configuras y sabes si te vienen desde el banner, o si te vienen desde la página de page o si te vienen del banner que tenga, a lo mejor, al final de los artículos en el blog, tú lo sabes. Entonces, cuando tú miras los métricas, vas va viendo que suscriptores te llegan desde... ¿Desde qué sitio? Desde el banner, desde el pop-up, y, y normalmente cada proyecto es, un, es diferente, no hay un número exacto. Pero se ha demostrado que si tú en un sitio web, por mis clientes, lo, mi propia experiencia, no, no utilizas pop-up, tienes un, un número. ¿no? Y si en ese mismo proyecto comienza a aparecer la ventana con un link magnet que puede cambiar, al poco del tiempo no tiene por qué ser el mismo, empieza a aumentar la tasa de suscriptores en el mismo proyecto. Con el mismo link magnet, lo he, bueno, lo he comprobado, que no sé exactamente qué tanto por ciento, pero de tenerlo un mes, por ejemplo, no sé ahora mismo el plazo de tiempo que lo probé, sin tener ningún pop-up, tenía un límite ¿no? de suscriptores regulares, empieza a lanzar el pop-up y a lo mejor incrementó un 40%. ¿eh? Pero ya te digo, fue un caso puntual que no es algo que puedes extrapolar a los demás. Tienes que experimentar. yo siempre medir y probar, testear, que se ha dicho también en otras charlas, siempre hay que... No tenerle miedo a experimentar un poco y ver qué pasa con tu propio proyecto uh -huh. o con el de tu cliente, si estás trabajando con él. Vale, gracias. A ti. ¿Alguna más? Hola, gracias, Rosario. Eh, comentabas de MailerLite, y a mí también sí. me encanta. Es una herramienta que hace muchos ah, años claro. que utilizo y me parece curioso cómo no se habla más de ella, ¿no? Porque además es una herramienta europea, está en sí. Lituania, pero eh, yo hace Estonia, tiempo que le he perdido que... un poco eh, el... <ríe> estoy dedicado a otros temas, ¿no? Pero me gustaría que me dijeras eh, qué herramientas nuevas o qué cosas te parecen más potentes en MailerLite, sobre todo para todo esto. Pues mm, lo que me parece alucinante que... Mm, es gratuita hasta mil suscriptores, que eso ya poca... Ha... Y luego, siendo gratuita, te permite automatizar, que ya te permite crear... Por ejemplo, yo he creado mmm, embudos sin tener sitio web, sin sitio web creado, cliente... Eh, y desde la misma herramienta te permite crear una landing, tú simplemente configuras la herramienta. Si es verdad que aconsejo, aunque se puede, pero aconsejo tener un email corporativo, que no sea un Gmail o un Hotmail, tú sabes, por lo menos, mínimo, y después ya crear la landing para que las personas puedan aterrizar y rellenar su suscripción. Entonces puedes probar a enviar, por ejemplo, um, encuestas o tipo test, que ahora mismo se lleva mucho. No solo eh, suscribirte para que te descargue el ebook, sino que rellena estas cinco preguntas y te demuestro si eres ordenado en la casa, que ahora, por ejemplo, es muy habitual. Por ejemplo, eso te lo permite la herramienta MyLearn, que cada un poco tiempo está siempre implementando cosas nuevas. Y ya te digo, hasta mil suscriptores gratuitos y hasta 10.000 o mil mensajes al mes, porque también hay dos formas de medirlo. Pero ahora mismo la verdad que me parece, un soporte también es muy interesante. Yo estoy muy, también muy contenta, como tú dices, lo he probado y veo que está ahora mismo arrasando, o está sea, un poco poniendo nerviosa a los grandes, ¿sabes? a las grandes herramientas. ¿Alguien aquí, por aquí? Bueno, mira, la pregunta era que eh, bajo tu experiencia, ¿con qué ha funcionado mejor el tema de los funnels? ¿Con productos físicos o productos digitales? Yo la verdad que he tenido más experiencia con infoproductores, mi experiencia. Pero con los productos físicos lo que pasa es que suelen ser, eh, bueno, el e-commerce y suelen poner siempre el descuento. Y yo he visto que muchas veces la gente ni aplica el descuento, aunque sea suscrito porque, mmm, ya te digo, mi experiencia es limitada, no es... Pero no suelen tener mmm, o trabajarlo mucho la comunicación con el cliente. Y eso que tiene muchos datos, porque WooCommerce, eh, a las personas que abandonan el carrito ya le pueden meter un embudo ahí. Si ha abandonado el carrito porque en un momento dado se ha arrepentido, ya le puede hacer una secuencia de email. ¿Por qué? ¿Te puedo hacer un descuento por esto? Te, ¿Tu producto es tal? O sea, imaginación al poder. Sin embargo, no noto que se preocupen mucho en ver o alguien que se ha suscrito y luego no ha utilizado el descuento, podría hacerle otro embudo ahí. ¿por qué no lo ha utilizado? Entonces, ahora mismo lo que veo es que están utilizándolo y sacándole más provecho, mi poca experiencia, las personas que hacen servicios o infoproductores, ¿no? Es un poco más que productos físicos y, y, bueno, eh, en, ese, en esa cantidad de emails que vas enviando según van pasando, eh, ¿la media generalmente en la cual tú dices que es donde tiene el mayor índice de conversión? ¿En cuánto está? ¿En dos, en tres, en seis? los o... el número de email te refieres, sí. ¿verdad? Ya te digo, 5 a 15 o sea, que puede... De 5 a 15 sí. Igual. Sí, sí, puede incluso, claro, tú lo puedes dejar automatizado y puedes seguir comunicándote con él. Si tú ya mmm, tienes como el hábito de, de escribir y tú ya tienes tu propio boletín, esa persona, además de esa automatización, va a recibir los emails que tú escribas o semanalmente o diariamente, bueno, como tú te lo hayas propuesto, ¿no? Entonces, piensa que es un bombardeo, pero no tengas miedo, si la persona no está interesada, nunca te va a comprar. Entonces, se irá, él tiene, tiene un camino muy fácil para de suscribirse, en todos los emails lo va a tener. Entonces, no te preocupes que la gente se vaya, porque lo importante es que tú comuniques qué haces, que la gente, aunque tú digas, ya lo saben, ya he visto mi web, eh, ¿a qué me dedico? No, parece una locura, pero tienes que repetir y que la gente se entere muy bien qué es lo que hace y a dónde puede ayudar. Saber tocar el punto de dolor también de las personas interesadas, que, le, que te conozcan, en definitiva, ¿no? para saber si pueden hacer un match contigo y ahí comprar. Vale, gracias. Nada, a ti. ¿Alguno más? ¿O ¿Alguna? Pues muchísimas gracias, público.